En este tutorial eh, vamos a ver cómo realizar una reserva de un puesto del laboratorio multimedia, conocido como K-Lab. En el Cray Lab eh, se pueden hacer eh, fundamentalmente eh, un doble uso, como autoaprendizaje de idiomas y como eh, lugar para la creación de objetos multimedia o objetos de aprendizaje. Eh, el CAILAB se encuentra situado en la sala observatorio, en la cuarta planta y cuenta con ocho estaciones de trabajo individualizadas. Por defecto, eh, desde la aplicación, las primeras que, salas que nos aparecen son las de trabajo en grupo. Para ver las salas del CAILAB, tendríamos que seleccionar desde el menú desplegable y ya nos aparecen los ocho puestos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, una sala para el 7 de julio eh, y, para comenzar con la reserva, nos tenemos que loguear. Utilizamos el UBUS. Le damos a Aceptar. Y aquí eh, hay que observar que, otra vez, eh, por defecto nos lleva a las salas de trabajo en grupo tenemos que abrir el menú desplegable, seleccionar CrayLab, nos aparecen ya los ocho puestos y seleccionamos, por ejemplo, eh, pues esta franja horaria, nos aparece una ventanita de confirmar reserva, eh, confirmamos y eh, una, nos llegará una, un mensaje a nuestro correo electrónico. También eh, aquí podemos ver eh, que eh, la reserva ha sido realizada con éxito. Es importante eh, explicar que si son varios usuarios que quieren trabajar en equipo o quieren trabajar en grupo, eh, lo ideal es seleccionar o reservar eh, varios puestos eh, continuos para la misma franja horaria. También eh, podemos cancelar la reserva. Simplemente eh, estando logueados y haciendo clic en cancelar, podemos confirmar la cancelación y otra vez nos aparece el mensaje de que nuestra reserva ha sido eh, cancelada con éxito. Vamos a hacer otra vez el proceso de reservar. Vamos a reservar otro puesto, por ejemplo este. Vamos a confirmar la reserva. Una vez que la reserva se ha realizado, cerramos sesión y nos vamos a ir a la página web para comprobar que efectivamente nuestra reserva del CryLab aparece en la web. Bueno, esto es todo. Eh, un saludo y bueno, os recomiendo que utilicéis el, el CRAILab donde bueno, podréis hacer, eh, mucho usar aplicaciones para hacer vuestras eh, presentaciones, vuestros vídeos, archivos de sonido y como ya hemos visto en este tutorial, pues para bueno, el autoaprendizaje de idiomas. Un cordial saludo y gracias por vernos.